Hola chicos, ¿cómo están? Soy Green Retroman, desarrollador de videojuegos cindy y animador. Actualmente estoy desarrollando Arpsic, un juego que te ayuda a identificar las notas musicales en unas partituras. Muy pronto en celular y en PC. Y oh Dios mío, hemos pasado los 556 suscriptores. Muchísimas gracias a todos, en serio, se los agradezco muchísimo. Qué bueno que les haya gustado mis videos. Y esta vez vamos a jugar Friday Night Funkin'. Intentemos pasarnos todas las semanas en hard, a ver si puedo. Bueno, por el momento creo que está muy tranquilo el juego Creo que no veo mucha diferencia con el normal Oh, vaya Bueno, bueno, a ver ahora las siguientes canciones Ah, ya tiene otra cosa Oh, Dios mío, ok Esto ya, ya tiene más dificultad a ver si es cierto. Ay, no me fue tan mal. A ver, a ver. Y estas pantallas de carga no estaban antes, eh. Ya las cambiaron. Ya se ve con mucha presentación. Odios, oh voy a perder, no. Odios. Oh bueno, bueno, lo pude pasar en hard. O sea, de que no morí, no morí. Ok, a ver la week 2, hard obviamente, a ver. Oh Dios, como que no puedo, como que no veo bien las, las flechas. ¿Y tú ya te suscribiste al canal de Green Retro Man? ¿No? Pues ¿qué estás esperando? Aquí abajo está el link. Y ya descargaste su juego de Piggy Tower, Está por allá arriba. ¿Eh? Así que te espero al rato. Suscríbete. Ok, ok, no está tan mal. A ver. Bueno, bueno, no he muerto, no he muerto. Sí, está difícil. Está muy bueno. Oh Jesús, no me acordaba de este personaje. ¿Mm? Ah, pensé que ya era todo. ya, ahora sí Bueno bueno Pues creo que es hora de ponernos en vivo Muy bien, ya el week 1 y week 2, week 3 en hard A ver si es cierto A ver, a ver si puedo aquí Los fondos, ¿eh? No los había notado. Este ruido del tren. Oh, Dios. Ok, ok. Esto ya está más difícil. Ya no puedo. <risas> ok. Ay, pensé que este era de los... De los otros personajitos de... El señor pelo. Pero mira, es de pico. Ok. Ok, sí está muy difícil. Oh. Uf, pasé. Ya, ya con eso. <risa> ok, la verdad sí pensé que iba a estar muy difícil esta onda. Sí, como muy, muy, muy difícil. Pero pues creo que no, ¿verdad? 2, 1. Está difícil, no manchen, cómo le hacen para jugar estas cosas. Oh, canijo. Creo que no voy tan mal, ¿no? <risas> Eso, máquina. Bueno, al menos Tampoco caí aquí Bueno, no, no, no sé tan mal, ¿no? Ok, va, va, va, va, va. Ah, esto ya está más. Más difícil, oh, siempre me equivoco en la última, oh, Dios. ¡Ay Dios! ¿Qué fue eso? ¿Nani? ¿Qué ha pasado? ¡Ay Jesús! Por qué les gusta tanto este personaje a todos. Ay, oh, se está chido, verdad. ¿no, Pero veo que es como demasiado el amor a este hombre. ¿Quién sabe por qué hace o sea, como? No sé qué me estoy perdiendo. Si ustedes saben, pues díganmelo, pónganlo en los comentarios.